Si decidí sí, sí, no ir es por informaciones muy delicadas, muy delicadas. Era una simple provocación de una marcha, no, no, no. Era algo más grueso. Coordinado de la Embajada de Estados Unidos con las ratas del macrismo de la Patricia Bullrich y el Partido Judicial. Era algo más grueso, grueso, grueso. Confirmado. Y bueno, implicaba entrar en territorio distinto al de Venezuela. Y bueno, implica una gran provocación y una gran agresión. No, no lo hubiera hecho de otra manera. Que ellos tengan confianza que la decisión que esto se tomó fue la correcta. Valorando objetivamente todos los elementos que tenemos de fuentes de inteligencia que nunca nos han fallado. Fuentes de inteligencia de primer nivel. Que como saben no puedo ni siquiera... Sugerir de dónde viene la fuente de inteligencia, pero son muy poderosos. Han salvado la vida a Y veníamos evaluando los días veníamos evaluando eso.